Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, continuamos con la construcción composite. Ya vamos a terminar un poco la parte de la teoría y vamos a empezar ya con la, con la práctica para ver cómo podemos construir un, un laminado composite y, llevado al extremo, cómo podríamos construir un, un monocasco de este material. Hay tres eh, grandes maneras de, de construir un, un laminado composite. Eh, hay muchas más, pero tres son quizás las más conocidas que vamos a ver estos, en estos vídeos, que son lo que se llama el, el, el laminado abierto, ¿Vale? Con eh, los ingleses llaman un wet layup. Vamos a hablar también de la, del moldeado por compresión, por molde, y también de la bolsa de vacío, que también es muy popular. Empezamos con el primero de ellos, lo que es el, el laminado en abierto. Eh, la, en el laminado en abierto, nosotros vamos eh, depositando cada una de las capas del tejido, las vamos empapando con eh, la resina epoxi, en este caso, y eh, simplemente dejamos fraguar el conjunto sin ningún molde por la parte exterior que nos que nos dé la forma del conjunto. Se trata de la forma de construcción más sencilla, más barata, más evidente y tiene unas cuantas ventajas y algún inconveniente. Lo primero vamos a hablar de los materiales que necesitaremos para este, para esta técnica. Eh, lo primero que vamos a hacer es eh, mezclar la resina. Eh, esto se mezcla normalmente con estos vasos de, de plástico, como de tres cuartos de litro más o menos, los que se utilizan para los combinados, estos de, de litro, los minis que llamamos en Madrid. Eh, tienen la capacidad perfecta, porque sabéis que la resina la mezclamos en, en cantidades pequeñas para que no se produzca esa reacción eh, exotérmica que nos acelera esta reacción cuanta más cantidad de resina tengamos. Y tienen la boca ancha, mmm, son baratos, son cómodos de usar, o sea que eh, son los más recomendables. Los venden en paquetes de, de 25 y, y cada vez que terminas de usar uno, cuando fragua simplemente lo tiras y usas otro. Estos materiales generalmente los puedes conseguir también en las tiendas que te venden el, las, los tejidos de fibra de vidrio, de carbono, de resina. Generalmente tienen todos estos accesorios que son baratos y lo que te recomiendo es que vayas un poco a lo seguro porque la verdad es que funcionan muy bien y son, y son económicos. Para mezclarlos utilizaremos lo más cómodo son los depresores de lengua, los, los palitos de polo, estos anchos que te ponen el médico para bajarte la lengua cuando, cuando tienes anginas. Pues esos funcionan perfectamente, lo mismo, te los venden en paquetitos y tienen el tamaño perfecto para mezclar, incluso para algún cordoncito de, de epoxi con sílice coloidal, eh, son perfectos, utilízalos también. Para la mezcla, eh, la mezcla se realiza normalmente por peso, es decir, nosotros tenemos, no sé, tres partes de resina con una parte de endurecedor, pues si echamos 75 gramos de resina con 25 gramos de endurecedor. Para eso necesitaremos una báscula de estas pequeñitas de las de los alimentos de estas de cocina digitales que pesen hasta un gramo porque necesitamos ser bastante precisos y colocamos el vaso y simplemente hacemos las mezclas allí y ya está. Mm, ponle precinto transparente a la báscula porque tarde o temprano la vas a manchar y si no pues lógicamente te la vas a cargar. ¿Cómo se extiende esta resina? Pues mira, lo más sencillo, para mí, gusto, son las brochas. Una brocha de unos 5 centímetros de ancho es lo más cómodo, simplemente se mete en el botecito y se va extendiendo. Eh, también se pueden emplear rodillos, hay unos rodillos mmm, desaireadores, que es una especie como rodillo de pintura normal, que tiene como si fuera arandelas, unas un poquito separadas de otras, para aplastar el laminado y sacar el aire de dentro. Quizás sea más útil, quizás en gramajes más elevados, yo desde luego con la brocha y ahí y la espátula me han manejado perfectamente y yo te recomiendo directamente que vayas a la, a la brocha. Eh, como entre sesión y sesión la brocha lógicamente se, llena, se queda llena de epoxi, eh, lo que sí te recomiendo es que cojas un, un vaso vacío de estos de los de mezcla, lo llenes con acetona, porque el disolvente para el epoxi es la acetona o la metilketiletona, MEK, que es una especie de sustituto de la acetona, eh, lo llenas hasta la mitad, metes la brocha dentro y con un guante de látex lo pones así como de... Como de tapa y lo dejas ahí toda la noche y cuando lo vuelves a usar simplemente lo escurres y lo siempre, siempre lo tienes fresco. Porque si lo vas a limpiar cada vez es un rollo, vas a desperdiciar mucha, mucha acetona, aparte que no la no puedes tirar por el desagüe, lógicamente. Así que lo dejas por la noche y así no se te, no se te estropea el, la brocha. Como has oído, necesitarás unos guantes de láctex, cómprate una cajita de 100 porque tenemos que estar siempre con las manos limpias y se mancha bastante. Cada vez que vayas a hacer alguna operación te pones un par de guantes de látex y luego te los, te los quitas. Más protección. Como ya hablamos hace unos capítulos, necesitas imperativamente una máscara de estas de respiración, de estas que venden que te cubren la nariz y la boca, que son muy cómodas además. Las más cómodas son las que tienen una gomita abajo por el cuello y otra como una especie de gomita doble que se pone aquí en la, en la coronilla y que se queda muy bien sujeta y ni, ni te enteras de que la llevas. Y tiene unos cartuchos que al cabo del tiempo se pueden incluso reemplazar. Es imperativo porque los vapores son tóxicos. Yo alguna vez he hecho una cosilla sin ponérmela y acabas muy mareado, te duele la cabeza, al día siguiente estás fastidiado y además por lo visto es muy malo a largo plazo. O sea que ahorrate las molestias y cómprate directamente una, una máscara de estas. Eh, la ropa te vas a manchar antes o después porque te vas a arrimar y te vas a manchar con lo cual o bien un chandal viejo que no vayas a usar para nada más, o lo que yo te recomiendo es que te pongas un chandal y encima te pongas un, un buzo de estos de mecánico que te venden en cualquier sitio, barato, barato, y, y simplemente te lo pones encima para que se manche y, y tu ropa cómoda debajo. Tendrás que proteger también el, el lugar de trabajo, como lógicamente va a acabar goteando eh, epoxi al suelo, lo mejor es que primero protejas el suelo con... Pues o bien cartón, de este, pues el que se vende este en rollos, o, ca o cajas de cartón desplegadas en el suelo, pegado con, con cinta de carrocero o con precinto al suelo para que no se, para que no se mueva. Eh, no te recomiendo mucho el plástico porque el plástico te acabas enganchando con él, le das con el pie, se levanta, se rompe, el papel lo mismo, es muy frágil y se acaba rompiendo, o sea, pone una protección un poquito más recia desde el principio y te, y te olvidas de problemas, y luego cuando termines el proyecto lo quitas entero y el suelo está como nuevo. Y luego hay una cosa más que es necesaria, eh, que es una, una estufita. Una, eh, un proyecto de estos probablemente lo hagas en invierno, que es cuando estás fuera de la temporada de carreras, y evidentemente no lo vas a hacer en el salón de casa, lo harás en un trastero, en una lonja, en un garaje, en algún sitio así. Primero, va a hacer mucho frío, y para que estés medianamente cómodo, una estufita de butano o una estufita eléctrica de estas. Y segundo, porque es que el epoxi además necesita una temperatura mínima para funcionar. Lo primero, cuando hagamos la mezcla, lo podemos ir viendo ya, eh, el epoxi mmm, se va haciendo más fluido con, cuando eleva la temperatura. Es decir, el epoxi mmm, inicialmente cuando lo mezclas es no tan viscoso como la miel, pero casi, y cuando se va calentando se va haciendo un poquito más líquido, no tan líquido como el agua, pero casi. Es muy importante cuando nosotros empapamos las telas que se empapen bien, que el, el epoxi cubra todos los recovecos y no se deje ningún trozo de fibra sin impregnar. Para ello, es muy interesante que el epoxi esté lo más líquido posible, lo más fluido. Por eso, cuando vayas a trabajar, 20 minutos antes de bajar, enciendes el calefactor, vas templando la habitación y pones el, el epoxi, la resina y el, el catalizador delante del radiador a un metro de distancia, que no haya problemas, para que se vaya templando. Para que cuando tú hagas la mezcla, eso ya esté un poquito fluido y siempre esté un poquito un poquito más líquido. Eh, cuando terminas el laminado ya apagas el, el radiador. No es una cuestión de que frague antes, sino simplemente que, que esté más líquido y penetre mejor en los tejidos. Por último, una vez que terminemos nuestra pieza, las piezas siempre se hacen un poquito más grandes de lo que tú necesitas y al final hay que cortarlas. Entonces necesitarás, lo más cómodo es un disco de corte. En el caso de piezas de gran tamaño, lo más habitual es una, una radial, una sierra radial, con un disco de estos finos, de los de cortar acero inoxidable, que son finitos, eh, cortan muy limpiamente y muy rápidamente. Eh, otra causa más por la que necesitas buzo, máscara, etcétera, porque las virutas de, de fibra de vidrio cortadas son muy peligrosas, son muy volátiles, las puedes respirar, además como se te posen en la piel pican muchísimo y son bastante molestas, así que hazlo bien desde el principio, fórrate entero desde la cabeza hasta los pies, como si fueras un astronauta. ¿vale? Eh, para los cortes más pequeños o los cortes con, con curvas más cerradas, que la radial lógicamente no se maneja tan bien, es muy útil poder emplear un una Dremel, un mini taladro de estos eh, con un disco de corte pequeñín, eh, mejor que los que son solo como de arenisca, unos que son un poquitín más grandes y tienen un refuerzo de fibra de vidrio, porque los otros se rompen enseguida, son, están todo el rato partiendo. Estos que tienen fibra de vidrio son mucho más resistentes. Con esta combinación de estos dos eh, puedes cortar tu laminado con, con cierta facilidad. Nos vemos en el próximo capítulo.